Hola amigos, en el día de hoy vamos a hacer el desempaquetado y un revisado de unas luces marca niwe Estas luces las he estado necesitando para hacer lo que son los videos de 15, para para hacer baby shower y esas cosas que así eso es lo que más o menos me hago hago videos ya de la forma profesional y también me servirá para la, lo que es la iluminación en la oficina, en el set de grabación porque ahí no tengo la suficiente iluminación para hacerle estos cambios así de, de luces y hacerlo un poquito más, más cinemático bueno, eh, a continuación ya les dejo con el desempaquetado bueno, les digo que compré de la misma marca dos tipos de luces Una, unas luces que son... Eh, Vienen con, con la aplicación para controlarle la temperatura, para controlar la intensidad. Eso es un juego de luces. Y el otro juego de luces que van a ver a continuación eh, es más sencillo, pero lo compré para hacerle una comparación entre ambas. Supuestamente las dos tienen la misma intensidad, todo igual, excepto que trabaja una con la, la aplicación y la, otra, y la otra no. Así que vamos a ver estas son las dos cajas, las dos cajitas Me acaba de llegar De... Amazon. Así que esta está un poco abierta Espero que no, no le haya pasado nada Esta, más o menos ¡Uy! Está bastante pesado Tenemos el cutter Comenzamos con el juego de luces que no está ligado con la aplicación. Así que vamos. a la mesa a verlo. Bueno estamos en la mesa, estoy siendo apoyado por las luces de la casa solamente y esta luz que se la voy a dejar en, en la descripción del vídeo. Bueno vamos a empezar. Bueno quiero decirles también que este vídeo no es patrocinado por la marca ni nada de eso, es solamente unas luces que necesitaba y se las estoy mostrando. Para el que la quiera también se lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Vamos a comenzar eh, este este paquete que fue comprado en amazon está eh, con sus eh, conectores a la pared con sus baterías con sus cargadores aquí tenemos eh, un cargador tenemos un cargador de la marca ok, vamos a ver ok tenemos tenemos un cargador de la marca esto es lo primero que encontramos y tenemos uh, una guía rápida también encantado. vamos a ver todo de la caja aquí también son son cuatro baterías con sus cuatro cargadores y también debe tener sus cuatro transformadores para conectarlo a la pared efectivamente aquí tenemos el otro cargador ahí está con su respectivo cable a la pared todo vamos a dejarlo en su caja y está el siguiente. Que debe ser el otro cargador. Vamos a abrirlo. Y debe ser el otro cargador. Y aquí están las baterías. O deben estar las baterías. Vamos a chequearlas. Son baterías estándar para este tipo de productos. Para, para luces. Y aquí vemos la típica... La típica batería, es de, de 7.4 voltios y 6.600 miliamperios. Aquí tenemos la primera. Les digo, nunca había tenido baterías de este, de este tipo, porque no, no lo había consumido antes anteriormente. Aquí tenemos la otra batería, que nos va a servir, si están cargadas, nos va a servir para la prueba. Y acá están las otras dos baterías. Cada luz lleva dos baterías. También, en el paquete, tiene los stands son los típicos stands de eh, luces vamos a ver cómo es mm, muy bonito no pesa tanto bueno si sí pesa un poquito pero, pero nada relevante no se quiere ahorita no se quiere ahorita ahora sí perfecto bueno, aquí está abierto después vamos a chequear qué altura tiene creo que decía como 6 pies lo dejamos acá y esto vamos a dejarlo dentro está el otro stand que no lo vamos a abrir porque abrimos uno y están las luces la luz viene con su no quiero dañar la caja Como les decía, la luz viene con su bolsa para trasladarla. Y la caja no tiene más nada. Milo. Y tenemos la bolsita con la marca. Ok, vamos aquí tenemos eh, como una guía rápida una guía rápida de montaje y de los accesorios que tiene Esto lo vamos a dejar por acá okay, algo de customer service ok y aquí está la luz quitamos la bolsa aquí tenemos el control de temperatura de los eh, de los amarillos de los blancos son daimes en esta posición de acá este switch en esta posición de acá en este switch uh, se alimentaría solamente de las uh, uh -huh, sí, de los cargadores a pared del, del transformador a pared en esta posición estaría apagado y en esta posición del switch se estaría alimentando por las por la baterías y creo que eso es todo ahora se sí. eh, ve ah, ligero está ligero tenemos esto para direccionar la luz que queremos y ahí está tenemos también este filtro con este clip acá okay, con este clip acá tenemos y lo deslizamos hacia la izquierda tenemos este este pequeño filtro este pequeño difusor de la luz eh, tenemos 6.600 LED que se va a distribuir entre blancos y de color blanco y de color amarillo para darle la temperatura a la luz. También podemos eh, quitar estos eh, accesorios para direccionar la luz con estos, ajá, con estos tornillos de acá. Son cuatro. Eh, esto lo que tiene es que no es maniobrable para si quieres quitarlo ponerlo son cuatro tornillos que tienes que quitar o sea que, que no es bastante eh, fiable ahora la movilidad esto uh, aquí se pone al stand y la movilidad es pobre en esta posición que tiene el tornillo que sujeta este o sea este el que, que sujeta esto a la, a la luz y lo más recomendable es pasar desde acá desde este sujetado desde desde este tornillo desde este agujero para sostener la luz a este en este momento vamos vamos a retirarse para que ya esté eh, para que no haya dificultades volvérselo a poner ya estando puesto ahora tienes más libertad de movimiento hacia abajo A tener más libertad de movimiento hacia abajo ¿Ves? como pueden ver ok vamos ya en la bolsa lo que va quedando es el el calcador. Pero esto lo vamos a utilizar nada más cuando estamos en estudio, cuando estamos en escenas de grabación, en un evento o algo así, esto no lo vamos a necesitar. Entonces la, la bolsa no trae más nada. Ya lo que nos viene quedando, lo que nos viene quedando es el, la, otra, la otra luz que es eh, exactamente lo mismo. O sea, no vamos a, a desempaquetarla para usted. Vamos a amar todo. Con las luces, a veces, a veces tenemos carga, vamos a amar los dos sets de, de iluminación y vamos después con eh, el otro pad de luces, que debe ser exactamente igual, lo único que se va a diferenciar es en los controles de atrás, tiene control digital y demás. es bastante grande. Como decía, la especificación tiene 6 pies, ahora mismo lo vamos a medir. Hasta la altura del tornillo tiene 6 pies con 5 pulgadas y me imagino que se pueda, se pueda eh, extender más hacia arriba. Con la ayuda de las patas porque estas patas se pueden, eh, se pueden subir Lo que pasa es que si se cierran las patas para ganar, para ganar altura eh, Perdemos equilibrio y no queremos eso Queremos que todo el sistema esté, está, esté estable Vamos a chequear Se ve bastante, bastante estable O sea que algún movimiento eh, Creo que no va, no va a afectar el sistema Vamos a encenderlo Aquí lo tenemos, tenemos completamente apagado Vamos a encender el sistema Y aquí tenemos la luz Tenemos la luz, tenemos está una temperatura cálida lo que te, eh, lo que pasa con este con este sistema es que no sabemos realmente la temperatura de la luz que estamos proyectando vamos a ponerla completamente blanca ahí tenemos vamos a apagar todas las luces vamos a apagar esta luz esta luz ahí tenemos una ventana con luz natural no creo que estaría bien y vamos a bajar los amarillos y tenemos la intensidad vemos la intensidad de la, de la luz y aquí estamos completamente blancos tenemos eh, tiene un poder de 40 watts y una entrada de 12 volt a 15 volt para la eh, para la entrada de, de la pared creo que está muy bien eh, no tenemos puesto el difusor tenemos directamente aquí pueden ver directamente el, la luz LED que es la más intensa que puede que podemos tener Creo que, que, que para, para escenas o poco así que puedes tener una luz bastante intensa puede, puede sernos bastante útil. Vamos a darle los blancos a ver, a ver cómo se quedaría. ¡Wow! Está súper, súper, súper. Muy bien. Perfecto. La única, el único inconveniente es que no tenemos control de la temperatura digital, no sabemos a qué temperatura estamos proyectando vamos con el segundo paquete el segundo juego de luces como ven es una caja más compacta y les voy a decir y les voy a decir por qué una de las de las razones por que me decidí también por este juego de luces es que todo, todo absolutamente todo, las luces, los stands vienen en una bolsa, que es mucho más fácil de transportar que los otros, porque los otros no tienen bolsa para los stands, solamente tienen bolsa para las luces. Y vamos a verla a continuación. Ven que es un poco más compacta. Creo que es un poco más pesada que las otras. Vamos a ver. Este, eh, que es más compacta todo está en esta bolsa en esta caja perdón abrir. mucho cuidado porque la bolsa está ahí mismo mucho cuidado mucho cuidado la vamos a abrir Bueno, les dije, todo está en una misma bolsa. Mucho más maniobrable, mucho más fácil de cargar. Que les soy sincero, no sé cómo aquí vienen las luces. Porque las luces mirándolas son, parecen más grandes. Y supuestamente son iguales. Tienen el mismo tamaño. Vamos a ver entonces qué es lo que hay en la bolsa. está están eh, los cargadores son iguales de la, de la marca vamos a ver si son idénticos al del otro al del otro juego son iguales son idénticos vamos a dejarlos todos acá tiene el cable a la pared y el cargador de la batería. No vamos a abrirlo porque es exactamente lo mismo que del otro juego. y tenemos los cuatro. Están los cuatro cargadores. Ahora las baterías. Vamos a ver si son exactamente las mismas. Sí, son exactamente las mismas, con el mismo amperaje. Ahí lo pueden ver. Exactamente las mismas. No las vamos a abrir, o las vamos a abrir cuando, cuando hagamos el montaje. Pero ahora no. Ahora les estoy mostrando el desempaquetado. Ok. Vamos a dejar las baterías acá. Aquí vienen los stands. Deben ser idénticos a los otros. Ya estoy viendo que el juego en vez de ser negro es color silver plateado y creo que tiene diferencias creo que tiene alguna diferencia Sí, creo que tiene alguna diferencia en cuanto a esta conexión le voy a mostrar la a otra conexión del otro pero sí tiene alguna diferencia vamos a ver que es en qué esa diferencia bueno se los traje para para la comparación bueno estoy viendo que los dos son exactamente el mismo diámetro o sea que los stands van a ser idénticos Lo que le han abierto este agujero para hacerlo más ligero, me, me imagino que sea por esa razón. Vamos a seguir. Vamos a chequear los stands para ver si son exactamente los mismos. si sí, son exactamente los mismos sí. no tienen diferencia son iguales lo que les digo tiene esa conexión que para que pierda peso le le quitan le quitan aluminio la misma conexión tiene para poner quizás eh, un flash, eh, la cámara pero esto no... esto es para luces sinceramente aunque se puede utilizar para muchas cosas para micrófono también vamos a seguir Aquí estoy viendo como una guía rápida, creo que el manual no lo necesitamos, es bastante obvio y bastante evidente como, como un marco, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá, el otro stand vamos a ponerlo para que no nos estorbe y vamos a seguir sacando. Ok, tenemos un huevo, de... Ajá. los tornillos para agarrar el soporte con las luces. El otro, el otro soporte y las luces como les dije es de color silver control de el control de temperatura y el control de intensidad creo ver tenemos una pantalla y tenemos un como un transmisor o algo así que podemos conectarlo con nuestro dispositivo Lo otro sigue siendo exactamente igual. Tenemos los. Uh -huh. Lo que. Um, direcciona la luz. Tenemos este difusor. Que es exactamente igual. los LEDs, los LEDs, ambos ambos pares de luces tienen 6600 LEDs distribuidos entre blancos y amarillos para dar la calidez de la de la temperatura de la luz los difusores son exactamente iguales no tiene diferencia se lo vamos a quitar para hacer la misma prueba con el otro vamos a armar vamos a armar este Vamos a terminar viendo qué es lo que trae. Uh, tenemos acá un cable a la, a la pared del el transformador. Tenemos los transformadores para estudios, para, para cuando estamos trabajando, para cuando estamos trabajando en estudios y también en, en eventos, ¿por qué no? pero lo, lo usualmente que se que se utiliza en eventos son las baterías es un, es un punto para este juego ya la bolsa no tiene más nada aquí vemos todos las, los compartimentos para llevar con nosotros las baterías, las luces, los stands creo que está muy bien muy bien, muy práctico que nos va a servir de mucho Ok, ya tenemos acá la otra luz que es exactamente igual No se la voy a abrir Y vamos con el armado de, de todo esto Vamos a encender la primera la primera prueba de encendido Vamos a ver perfecto aquí vemos en las pantallas eh, ya aquí si sí podemos ver la temperatura eh, el por ciento el por ciento que están las baterías vemos que va desde unos 3200 kelvin hasta unos 5600 kelvin la, la, la por ciento de intensidad ahí está la luz okay ahí vemos la señal de bluetooth Encendemos ahí está. Vemos la temperatura que está y vemos el por ciento. Ok, 100%. Aquí vemos que está en el canal 3. Vamos a ponerlo en ah, el canal 4. Está en el canal 4, debe estar en el canal 3. Me imagino para que se, se sincronice todas las, o sea, las luces vamos a apagar acá y vamos a apagar y vemos la intensidad de la luz seguro que me da la ligera impresión de impresiones tenemos con esta temperatura. Entonces ¿cómo vamos a ver una prueba de intensidad de luz. A ver qué tal. Bueno ahora vamos a hacer distintas pruebas de iluminación con ambos, eh, con ambos pares de luces. Eh, voy a dejar la cámara fija en, en dos posiciones, una frente a, la, a las luces y otra a favor de las luces, en contra de las luces y a favor de las luces para ver la proyección de las luces, de la proyección de luz que hacen eh, ambas. Esta sería la luz eh, natural que entra de las ventanas, porque estamos grabando de día, la luz natural de las ventanas. Ahora voy a hacer la prueba de luz con la, el primer par de luces que no son eh, controladas por el teléfono. Esta es la intensidad de luz del de primer juego de luces que le hicimos el desempaquetón. Así es como me veo, la sombra, la sombra proyectada. Eh, estamos totalmente con los blancos. Recuerde que no tenemos el control de la temperatura, estamos completamente los blancos al, al máximo. Vamos ahora con el segundo par de luces. Este es el segundo par de luces, eh, estamos a 500, a 5600 Kelvin en este momento, después vamos a poder regular a, a, y vamos a probar a toda la temperatura, igual vamos a hacerle, eh, el más, a, con el primer par de luces vamos a ponerlo a 5600 a Kelvin, lo que nos da eh, la regulación de las primeras luces. Aquí estoy yo, vemos las sombras que proyectan las luces. Eh, tenemos un pequeño ángulo porque estas dos luces están un poquito más, eh, un poquito más hacia, hacia el centro. O sea, la, las proyecciones de las luces van a ser un poquito diferentes. Ahora, este es el resultado del primer par de luces a 5600 Kelvin. Aquí vemos eh, eh, mi imagen reflejada con el primer par de luces, el primer juego de, de luces y vemos las sombras que proyectan estas luces. Ahora vamos a hacer la prueba a, eh, a mayor temperatura, a 3200 Kelvin, ambas luces. Aquí vemos la iluminación y la sombra proyectada del primer juego de luces, a 3200 Kelvin. Esta es la imagen proyectada a 3200 Kelvin de del segundo juego par de luces y vemos eh, la sombra proyectada. el final de este vídeo a uh, un mes casi después de que grabé la primera parte el principio porque el final eh, aparece el micrófono se le agotó la batería y no estaba grabando audio por lo tanto un mes después y de haber hecho un evento que acá les voy a dejar en, en la tarjeta de youtube el enlace al vídeo donde utilicé las luces y después de haber realizado un evento bueno, estamos dándole seguimiento o, o conclusión a la primera parte de este vídeo bueno, ya hemos averiguado para qué es el agujero este agujero de acá para qué cosa es o una de las de cómo se puede utilizar este y es que podemos conectar las luces o el soporte de esta forma también. Podemos conectarlo de esta forma. Y así tener un rango más dinámico para, por supuesto, tenemos que ver la las patas, la distribución de las patas que esté uh -huh. y podemos así darle como un podemos girar más todavía la luz antes en que nos conectamos a la del teléfono a la luz, a la lámpara mediante bluetooth vamos a encenderlo aquí vemos a la temperatura que está también quiero decirles que me decidí del primer juego de luces por, por la razón de que en estos momentos no estoy necesitando otro par de luces, solamente me conformo con este par y me decidí por este porque me da la temperatura y por esa razón, por esa, por esa razón y que, y que son más económicos. Bueno, vamos a grabar la pantalla. buscamos en Google, en App Store o Google Play no sé si en Google Play estará pero bueno, en App Store buscamos Newer nos va a salir este ya yo previamente lo había, eh, lo había conectado lo había descargado porque había trabajado con las luces ya está ok, aquí le dimos seguir, seguir vamos a login chequeamos, ponemos el correo, vamos a esperar 60 segundos para que nos llegue un código bueno ya ya recibimos el, el código de, de verificación en el correo, le dimos aceptar y entramos a, a la aplicación ya estando en la aplicación le damos añadir dispositivo, le, dimos, le decimos que, está, que sea en bluetooth, nos va a salir, a salir eh, el dispositivo, eh, o sea la lámpara que está conectada, Tengo una sola encendida, la otra está, no está encendida, por lo tanto vamos a añadir solamente una en estos momentos. Ok, vemos, podemos ver ahora, vamos a, la, a bajar un poquito la intensidad, vamos a bajarle un poquito la intensidad para que no cegarlos, tenemos un 8% ahora, un 3%, y vamos a cambiar la temperatura, está ahora en 5600, vamos a bajarle la temperatura, Y ahora está en 3200. Vamos a subirle un poquito, poquito, poquito, poquito la intensidad. Un poquito, poquito. Y ahí está el 100%, está segadora. Y nos quedamos en un 4%. Tenemos, eh, tenemos dos opciones para setear las luces. Una primera opción. Eh, le ponemos, le hacemos un setup, si es caliente, si la luz caliente, qué intensidad, y el segundo setup, eh, lo ajustamos y eh, o sea, para no tener que volver a. Oh, vamos a cambiar algo. Para tener, no tener que volver a, a cambiarlo. Entonces aquí está el apagado, encendido. Eh, a ver qué más. Aquí tiene algo, me imagino, ah, esto es para identificar la luz. Cuando tengamos dos luces añadidas, o cuatro, le tocamos simplemente y ya sabemos cuál luz es la que la que estamos modificando. Ya, eso es todo. Bueno amigos, ya saben <coughs> ¿Cuál, fue... cuál fue mi luz preferida. Fue el segundo juego de luces. Eh, y sí, estoy, estoy muy contento con ellas Esa es mi, mi opinión Y pues nada, si les ha gustado este video Por favor, ya saben, suscríbete Y dale un like para que YouTube les recomiende estos videos a más personas Y podamos llegar mucho más lejos Gracias